Bueno, hola, hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de lo que escuches este video. Este video es el que corresponde al martes 8 de diciembre del 2020, eh, que es la clase 28 teórica, creo que la 28 o la 29, no me acuerdo ahora. La 28 me parece que es. Eh, yo había prometido eh, que el, todos los martes y los jueves, hasta el jueves 17 inclusive, eh, iba a subir clases teóricas. Eh, sin embargo, ya todos saben que tuve un problema personal. Eh, un tema de salud con mi pareja eh, que tuvo un infarto. Y eh, bueno, decidí adelantar las vacaciones. Voy a hacer este video esta semana. Y de las clases teóricas, esta es la última. Retomamos en eh, febrero. 2, martes 2 de febrero del 2021 martes 2 de febrero del 2021, nuevamente retomamos las clases teóricas. Hasta ese entonces tienen mucho material para aprender, para rever, para ver los videos, para seguir estudiándolos. Hoy va, tal vez vaya a ser una clase un poquito más larga, porque, bueno, elegí entre todas las personas que me mandaron, eh, le pido perdón a Piedad, que, eh, que ella me pidió que, que hiciéramos la carta de Alicia Machado, eh, que fue la Miss Universo venezolana del año 95, 96, algo por el estilo. Es una sagitariana que cumplió años ayer, 6 de diciembre, pero no aparece por ningún lado, eh, por lo menos en internet, o donde yo podía averiguar su hora de nacimiento. Por lo tanto, no pude hacerle la carta natal a ella para darle el gusto a piedad, así que perdón, piedad y eh, eh, realmente estuve eh, poniéndome al tanto y tiene una vida la verdad, como para estudiarla, pero bueno no pude encontrarla eh, y entonces de todas las personas que, que me habían tirado los nombres eh, la consigna era que fuera una mujer eh, me pareció la más artística de todas, Violeta Parra, porque eh, todas las otras mujeres estaban muy relacionadas con la política y ustedes saben que a mí la política me encanta y entonces quería, o sea, las tengo muy estudiadas, todas esas cartas, pero quería más eh, tirarme a lo artístico para también no, no aburrirlos a ustedes con siempre lo político, que es lo que a mí más me gusta. Eh, si bien Violeta Parra tuvo una posición política muy tomada y muy firme, eh, ella en realidad se destacó por su, eh, por su arte. Eh, así que bueno, por eso elegí a Violeta Parra. Eh, bien eh, Por otro lado Le pido Que se suscriban al canal Que me dejen comentarios Que revean todos los videos Que, que no me abandonen Que no me dejen eh, Que sigan ahí <ríe> Interactuando eh, Como lo están haciendo Todo este tiempo y eh, denle like al video, dejen un comentario, activen la campanita, hagan todo eso que hay que hacer acá en YouTube eh, para que lleguemos cada vez a más personas. A mí me hacen un favor grandísimo, a ustedes les sale completamente gratis. Eh, y a mí me hacen un favor muy grande porque entonces YouTube me pone publicidad y me paga algo. Eh, bueno, creo que para mi cumpleaños, como habíamos quedado, que es dentro de 10 días exactamente, desde hoy que lo estoy grabando, 7 de diciembre, eh, no voy a llegar a los 10.000 suscriptores, creo que no voy a llegar. Eh, yo les había pedido que hiciéramos fuerza para eso, que me ayudaran, eh, y nada, estamos en 9.010 medio difícil hacer, 990 eh, suscriptores así de golpe. Pero bueno, todo puede ser en el mundo de YouTube, todo es posible. Yo sigo esperando ese regalito. Los sábados sí voy a seguir, o sea, este próximo sábado, que sería eh, sábado 12 y hasta el sábado 19, voy a hacer las clases en vivo. Así que esas sí las pueden ver, que estamos hablando de la conjunción que se va a dar el 21 de diciembre del 2020 y que marca el inicio de una etapa de 200 años. Eh, hace 800 años que no se veía esto, esta conjunción. Eh, muchos le llaman la estrella de Belén Dicen que es La misma conjunción Que según la Biblia Vieron los reyes magos Y que Dijeron Bueno en algún sitio Tiene que estar naciendo eh, Alguien especial Porque Se inicia Una etapa eh, Una nueva etapa eh, esa sería la anterior a la de hace 800 años o sea, la de hace 1600 años atrás eh, y en realidad bueno son 2000 y pico de años al final eh, pero bueno, dicen que es esa la, la estrella por la que se guiaron los, eh, los reyes magos y, eh, y que es esta conjunción estos dos planetas vistos en el cielo juntos eh, en este caso el 21 de diciembre en un signo de aire acuario y que comienzan cada 20 años durante los próximos 200 años a hacer conjunción en un signo de aire y por lo tanto cambian una etapa. Pero no quiero hablar de ese tema, ese tema lo hablo largamente todos los sábados en vivo, así que te espero también en la clase del sábado en vivo, que es una clase netamente práctica. Bien, acá te quiero enseñar dos cosas. Eh, una, bueno, Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917. Yo me hice el machete que te voy a subir, por supuesto, eh, al, eh, al, a la cajita de descripción Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 eh, a las 23 horas en eh, una ciudad que se llama San Carlos en Chile eh, bien lo primero que tenemos que ver en esta carta primero te quiero contar ¿Por qué me interesó mucho hacer la de Violeta Parra? Eh, Violeta Parra, en el mejor momento de, de su vida, con 49 años, y habiendo triunfado... Estamos hablando de los años 60, una mujer y sudamericana, ¿sí? Eh, habiendo triunfado en Francia, eh, habiéndose convertido en una artista a nivel mundial, eh, en ese momento de su vida se suicida. ¿Sí? Después de varios intentos termina pegándose un tiro, creo. Eh, dicen que estaba muy deprimido. Entonces, yo dice bueno, vamos a estudiar en la carta. Ya tenemos el diario del lunes, digo, qué fue lo que le pasó. Vamos a estudiar por qué pudo haber sido ese suicidio. Muchos hablan de que estaba deprimida porque cuando ella vuelve a Chile con un propósito que, que era hacer una escuela nacional folclórico una universidad nacional folclórica y, eh, y que no, no la acompañaron, no le dio el resultado que buscaba otros dicen que fue um, eh, porque el gran amor de su vida eh, se fue a vivir a otro país eh, con quien había venido ella, desde, desde Europa, era un suizo, Fabré, eh, o Febré, no sé cómo era. Eh, y, y bueno, hay muchas cosas. Lo cierto es que solo ella sabe qué fue lo que le hizo tomar esas, esa decisión. A mí me gustaría ver un poquito en la carta natal, ¿Por qué sucede esto? Entonces, bueno, lo primero que me fijo es que ella tiene sol en Libra. El sol en Libra hace que las personas, si están en la luz, sean encantadores, inteligentes, equilibrados. Si están en sombras, antipático, ignorante, desequilibrado. Así que por su sol en Libra, medio difícil. El sol está en la casa 4. La casa 4, se acuerdan que es la casa del hogar. Esta casa 4, ella la tiene en Libra. Entonces, relaciones familiares que se manifiestan en un ambiente de tranquilidad y paz. Los cambios familiares son producidos por buscar un mayor sosiego por problemas legales y afectivos ella la verdad tenía una, una familia constituida con sus dos hijos que iba bien o sea de hecho los dos hijos desarrollan la misma carrera artística que ella digo bueno la casa contrapuesta a la casa 4, que es la casa 10, que está en Aries. Profesión técnica que implica un gran desgaste de energía y en la que el dinamismo y la acción son los puntos predominantes. Ascensos sociales rápidos, búsqueda de independencia profesional. Pero no hay planetas adentro. Y a Aries lo rige Marte. Y ella tiene Marte en Leo. Persona de gran voluntad e iniciativa. competitivos, con cualidades de líder. Necesitan ser reconocidos y valorados por lo que son. Les gusta impresionar a los demás. Pasionales y de impulsos y emociones fuertes. Mm. Cálidos, afectuosos y a veces teatrales o dramáticos, orgullosos y poco tímidos. Bien, pero ella, si bien su sol estaba en libra, mucho aire, muy volátil. ¿Sí? Su sol en libra, pero su ascendente, en el modo de hacer, en géminis. Intelectuales. Individuos especiales para relacionarse con los demás y para hablar. Los más elevados de este signo son buscadores de conocimientos y tienden a la erudición, Diestros y hábiles comunicadores. Bien, muy bien. Ah, pero ¿y este Plutón en casa 1 me preocupa con el nodo sur en conjunción. El nodo norte, sí, opuesto a Plutón, por supuesto, opuesto al nodo sur siempre. Pero en este caso, al estar en una conjunción cerrada, eh, Plutón con el nodo sur está opuesto al nodo norte. A ver qué dice Plutón en Cáncer. Fuerte identificación con el hogar, casa o nación y con su historia o pasado transformaciones y conflictos familiares con una involucración emocional fuerte continuos cambios en planes e ideas por inestabilidad emocional estoy encontrando el hilo de Ariadna de dónde tirar ¿sí? para ver por qué pudo haber sido ese suicidio Ahora, el nodo sur dijimos que es el Dharma, o sea, para los que creen en vidas pasadas, lo que trae ganado de otras vidas, y el nodo norte es el Karma, lo que viene a aprender, y ella tiene este nodo norte en Capricornio, eso significa que las personas con Nodo Norte en Capricornio tienen una tarea grande e importante. Dejar a un lado su afán por cuidar y atender los asuntos de los demás para cuidar y atender los suyos propios. A veces, el Nodo Sur canceriano puede ser todo un lastre porque estas personas se responsabilizan del bienestar de los demás sacrificando bastante en el proceso pero sin recibir la recompensa o reconocimiento por ello acá podemos estar encontrando la causa de su depresión que la llevó a tomar esa decisión pero entonces si fue Depresión tiene que ver con los sentimientos. Entonces tengo que buscar en la luna. Luna en Géminis tenía ella también. Todo aire. Fíjense cuánto aire. El sol, el ascendente, la luna. Como es, como hace, como siente. Exactamente igual. Inteligentes y lógicas, curiosas, analizan los sentimientos, necesitan comunicarse y expresar lo que sienten. Capaces de comprender las emociones de, lo de, de los demás. Prefieren la variedad, los cambios y las nuevas experiencias y sensaciones. Pero acá en Géminis y en Casa 12, nada menos que en Casa 12, esta luna está en conjunción con Júpiter Júpiter en Géminis son personas con poder de persuasión necesitan adquirir información y conocimientos y comunicar lo que aprenden la comunicación es imprescindible para ellos es su forma de estar en conexión con la humanidad mucha curiosidad intelectual Así sentía ella. Este Júpiter en conjunción con la Luna lo que hacía era justamente eh, hacer más grande esas ganas de comunicar, de estar en contacto con los demás. Ahora, todo esto ocurre en la casa de las locuras, en la casa de los encierros, en la casa del psiquismo, en la casa 12. Y ella, esta casa 12, la tenía en Tauro. Encierros por problemas económicos, y ella tuvo un problema económico cuando llegó de Europa de nuevo a Chile. Labores rutinarias en sus encierros hospitalizaciones por problemas en el cuello y en la garganta esto deduzco ella fue una gran poeta una gran artesana una gran artista plástica, una gran cantante escribió las canciones más hermosas por lo menos a mí me gustan <ríe> las que más me gustan a mí eh, pero pero a lo mejor empezó a tener problemas o empezó a sentirse con problemas en la garganta y eso la llevó a una depresión no sabemos bien ahora sigo insistiendo en que este karma, este nodo en Capricornio tiene algo que ver. Está en Capricornio. A Capricornio lo rige Saturno. Y Saturno está en Leo. Fíjense, una de las más grandes artistas que tuvo Chile en todos los tiempos. Violeta Parra no la única por supuesto también tuvo a Pablo Neruda tuvo, ¿sí? Eh, nada, pero Violeta Parra descolló eh, y sin embargo ella que triunfó en Europa que triunfó en, en creo que hasta en Estados Unidos ella estuvo y triunfó eh, ese Saturno en Leo le da poca confianza en sí misma Y mucha necesidad de reconocimiento Mucha necesidad de que le reconozcan lo que hace, eh, lo que hace Porque si no se, se viene abajo por esa falta de confianza Un complejo de inferioridad muy grande Y temor a no sobresalir que hace que les limiten las posibilidades a la persona. ¿Sí? Ese temor a no sobresalir. Ahora bien, este Saturno está en oposición, o sea, en un aspecto que puede ser típico tenso o puede ser complementario se acuerdan que les dije conjunción actúan juntos como si fueran un engranaje sectil eh, es un aspecto que tiende a, a apoyarse uno al otro Cuadratura es tenso. Siempre está tenso. ¿Por qué? Porque siempre cae en las cuadraturas en signos no compatibles. Mientras que los sectiles caen casi siempre en signos compatibles por elementos compatibles. Bien. El, la opo, el trígono grandes aperturas porque cae en signos del mismo elemento la oposición cae en signos que eh, que son de elementos que pueden ser compatibles entonces esto puede llegar a ser eh, ...muy auspicioso o puede ser un gran bloqueo. Bien, ella tiene, tenía a Saturno en oposición a Urano. Urano en su domicilio, en Acuario. Urano en Acuario, originalidad e independencia intelectual, pero necesita el apoyo de otros en sus ideas.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 que había hecho cuando vuelve de Europa, no lo había hecho sola ahora no recuerdo los nombres, pero creo que hasta estaba Víctor Jara. Eh, y, y cuando no tuvo el apoyo de la gente, es como que ellos también se abrieron. Y, y ella, creo que eso le hizo sentir muy mal. Pero además este urano está en casa 8 en Capricornio. Casa 8 en Capricornio. Su vida sexual es motivo de dolor, sufrimiento de gran lucha. Restricciones en la actividad sexual por las circunstancias o por propia determinación. Herencias que no se definen rápidamente y originan problemas. Todo eso es la casa 8 y es Urano opuesto a Saturno que es el regente de esta casa 8 porque la casa 8 está en Capricornio y a Capricornio lo rige Saturno. Bien. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Que en realidad... Yo descartaría la muerte, porque, eh, o sea, que se haya suicidado eh, por, eh, por un desencanto en el amor. Eh, yo atribuyo su, su suicidio, si es que se le puede atribuir... ...porque la verdad un, un suicidio siempre es incomprensible... ...a mí no me gusta mucho hacer cartas de personas que se hayan suicidado... ...no me gusta hacer cartas de gente ya muerta... ...pero mucho menos que se hayan suicidado... Eh, ...yo creo sinceramente por toda esta configuración y sobre todo por este Saturno en oposición a Urano, que ella pensó o entendió que su mejor manera de trascender era haciendo eso. No es un juzgamiento, no la estoy juzgando, no estoy diciendo ni que ¿Hizo bien en hacerlo o que hizo mal? Estoy diciendo qué es lo que ella pudo haber pensado como para llegar al extremo del suicidio. Bueno. Ojalá te haya gustado la última clase teórica del año. Nos volvemos a encontrar en estos videos grabados. Entonces... ...el 2 de febrero del 2021. Eh, por supuesto que, eh, que si estás en el grupo de Telegram... ...te vas a enterar eh, unos días antes de que largue la clase. Y como siempre nos volvemos a encontrar... ...el próximo sábado y el otro eh, en vivo y después también nos tomamos vacaciones hasta, yo estoy mirando acá igual a ustedes les, creo que lo, lo, les aparece ahí <ríe> eh, hasta el sábado 6 de febrero que nos reencontraríamos gracias por estar siempre ahí a mí me encanta lo que hago me gusta estar con ustedes me gusta compartir esto con cada uno de ustedes eh, lo poco o mucho que sé de astrología eh, me encanta enseñarlo eh, ojalá les sirva eh, para de acá en más seguir creciendo en astrología no se estanquen no se queden solo con esto esto es un poquitito tienen que seguir avanzando. Cada uno por su lado leyendo libros. No traten de memorizar la astrología porque no van a poder hacerlo. Lo mejor en astrología es la práctica. Es practicar, practicar, practicar. Háganse machetes en las prácticas. Eh, búsquense en ustedes mismos reconocer eh, qué cuestiones tienen. Eh, lean libros eh, y por supuesto estemos conectados a través del telegram en el telegram curso de astrología eh, ahí eh, ustedes mismos están subiendo libros hay un libro precioso que yo ya lo leí lo tengo por ahí eh, que se llama eh, el la astrología en la cábala o cábala y astrología algo por el estilo ahora no me acuerdo el título pero que tiene que ver con la cábala es eh, un libro precioso eh, lo subieron al grupo de telegram está bueno para que lo lean eh, nada como siempre uy, casi hago lío eh, como siempre lo que necesiten me lo mandan por mensaje, lo único que, eh, para lo único que voy a estar de vacaciones es para hacer los videos, pero después, continuamente conectados con ustedes, eh, también si quieren una consulta personalizada, por supuesto tiene un, eh, un valor eh, económico, digo eh, pero me escriben a, al WhatsApp o en el Telegram, eh, por privado y, eh, y nos ponemos de acuerdo para esa consulta personalizada y privada, por supuesto. <ríe> Les mando un abrazo muy grande, gracias por estar siempre ahí y nos volvemos a encontrar el año que viene.